Hola, hoy voy a hablar del costo de generación de energía en Colombia. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes. A lo largo del video voy a hablar acerca de las diferentes tecnologías de generación que tenemos en Colombia y la correlación entre el precio de kilovatio hora y los periodos de lluvia. Recuerden que el costo unitario de kilovatio hora de energía depende de estos seis factores que explico en un video anterior. Si no lo han visto, les aparecerá la tarjeta ahora mismo para que lo vean. Como les mencioné, hoy voy a hablar de la G, que es el costo de generación. El costo de generación depende básicamente de cuatro cosas. La demanda de energía atendida en el periodo analizado. El costo promedio mensual de la energía en el mercado mayorista. El costo promedio de la energía en los últimos tres meses. Y bueno, esto es importante para que el cambio del precio no sea tan abrupto, y el costo promedio de todas las transacciones del de mercado de energía mayorista. Tenemos que el costo de generación representa en promedio el 40% de la tarifa total. Por lo tanto, su variación impacta significativamente la tarifa. Algunas de las empresas más grandes de generación en Colombia son Isagen, EPM y Engesa. Entonces, ¿de qué depende el precio de la energía en el mercado mayorista básicamente depende del tipo de generación en este sentido la energía más barata es la hidroeléctrica y las más caras son las térmicas las hidroeléctricas representan el 63% de la capacidad total para generar energía como la materia prima es el agua el costo de generación es muy bajo aquí en la imagen eh, muestro el embalse de chibor que es una de las centrales de generación más grandes de Colombia bueno luego están las centrales térmicas que representan el 30% de la capacidad instalada y cuyos costos dependen mucho del precio de la materia prima aquí pues tenemos tres tipos de combustibles que son los sólidos, los líquidos y el gas entonces entre los líquidos está el diésel el la entre los sólidos el carbón principalmente y pues el gas natural. Aquí en la imagen se observa cómo se ve una central térmica desde afuera. Bueno, el 7% restante de la capacidad instalada corresponde a pequeñas centrales hidráulicas y térmicas y algunas centrales no convencionales como el parque eólico de Jepirachi que tiene EPM en La Guajira y el parque fotovoltaico de Celsi del cual aquí muestro en la imagen, para que tengan una idea el, ese parque de, eh, fotovoltaico que es relativamente grande solo representa bueno, representa menos del de 1% de la capacidad instalada total en esta imagen Presento el costo de generación de energía en el último año para la empresa de comercialización Codensa. Se observa que al inicio del año de este año 2019 hubo tres meses con precios altos, entre 30 y 40 pesos más de lo que se venía cobrando. Esto se debió básicamente, aquí en esta otra imagen muestro el porcentaje de participación dependiendo de la tecnología usada para generar. Ahí se observa hidráulica, las menores, carbón, gas y líquidos. Como se observa, el costo alto de generación se correlaciona con una participación baja de energía generada por las centrales hidráulicas. Como les decía, esta es la energía más barata y al no haber agua o al tener periodos de poca lluvia el costo de, energía, de la energía va a aumentar. Por eso es que en el fenómeno del niño el precio de la energía sube tanto. Y también pues, cuando hay fenómeno de la niña, que es cuando hay mucha lluvia, pues el costo tiende a bajar. Muchas gracias por ver el video. En la descripción del video les dejo las fuentes que consulté para hacer este video. Los invito a que se suscriban al canal. Le den me gusta si les gustó. Y comenten de qué les gustaría que hable en el próximo video. Un abrazo y nos vemos.